Bien, en un principio el sistema comunitario nace alterno al sistema normativo mexicano actualmente, actualmente ya hay una ley de Derecho y Cultura Indígena, la 701 me parece, de, del Estado de Guerrero ¿no? Este, y se reconoce a la coordinadora perdón, de autoridades comunitarias pero con unas facultades limitadas como es, como es eh, el caso cuando hay un reconocimiento de jueces tradicionales los jueces tradicionales, Yucatán, Luis Potosí se reconoce las facultades a los jueces de administrar justicia pero con eh, ciertos límites es decir, hasta cierto monto y cierta gravedad de delitos por supuesto, delitos del foro federal jamás en la vida la comunitaria no observa eso va más allá observa su reglamento interno y lo que la asamblea como el órgano máximo legislativo, mandaba entonces lo que hay que ver es el ejercicio del debido proceso en materia de derechos humanos pero a la luz del sistema comunitario y si ustedes quieren del sistema comunitario aplicando la constitución y la convencionalidad ¿por qué esto? porque las mismas autoridades comunitarias y las mismas asambleas cada vez que toman protesta de cambio de autoridades es muy interesante, protestan defender la constitución mexicana respetarla y, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos entonces ellos también y desde antes de la reforma del 2011 están haciendo ese control difuso de la constitucionalidad de la convencionalidad antes que las autoridades federales entonces por eso es un ejemplo Fíjate, eso es lo que estoy pensando ahorita no, no, pero es, es cierto, antes del 2011 están llevando a cabo ese control ese parámetro de, de control constitucional primero el compañero que me había, había levantado la mano y después la compañera, sí, alguien me había levantado la mano por aquí copa ¿no? de sí. sí. Y con esto vamos a a sal, ¿sal, salimos a las 12:30, 4:00, 12, 12, a las 2:00. ¿no? Ah, entonces terminando de estas preguntas 2:30, 2:30. Bueno, más que tres sí. sí. pacientes es, es okay. comentario comedario eh, para atender quizá en esa parte. ¿Qué en México eh, Las universidades eh de públicas como privadas? Eh, no se imparte la materia de derecho indígena ¿no? y en algunas partes donde se imparte eh, es de manera optativa, no es obligatoria. Entonces desde ahí pues el desconocimiento, o sea, cuando cada vez como de repente venimos aquí desde, para el de lado, decimos a, a poco hay eso. ¿eh, desde cuándo ya hay un derecho eh, muy potente. Es algo eh, novedoso para muchos, aunque en el, en el artículo segundo y hasta el 2001 hay la ley, eh, ley de derechos hay la ley de educación donde se contemplan los pueblos indígenas que siempre han estado ahí, que nunca se han ido a estar. Lo único que hacía el sistema yo era decir: Pues esto no existe, no, no es lo no, que nosotros no, eh, queremos. Inclusive eh, los grandes estudios de, de derecho y de, y de antropología lo sigue llamando como usos y costumbres, la costumbre de aquellos. Eh, algunos eh, que están en, en una cámara todavía mm, me chutan que son abusos ah, bueno, y costumbres. Bueno, bien, cada quien se acomoda como puede. <risa> Entonces, en de ahí pues algo, algo que, algo que están hablando que desconocen. Que desconocen, porque bueno, no hay un manual tal como así, aunque, aunque ya existe, eh, pero es muy poco conocido. Por eso es que cuando decimos, bueno, si existe el artículo segundo, si bueno, tampoco me ha quedado bien, cuando dice que tiene tienen nivel de determinación, que dice que dice la autonomía, y cuando te dan la autonomía, pues pueden ejercer sus propios temas normativos y tal Tan es así que lo ¿no? dice que había que tenerlo más allá de, de, de, de lo que el derecho, no sé, de las tablas porque precisamente cuando se está hablando del pluralismo jurídico, político, es un tema novedoso para nosotros, y de ahí que hay pues, que tender, pues bueno, la policía humanitaria, que en este caso, muy, muy, muy, muy, particular, de que está aplicando desde hace más de 20 años, está aplicando este tema de justicia, que, que, que lo, que lo hará este está haciendo eh, lo que en 2008 eh, se creó la Constitución, que quería aplicarse el nuevo sistema eh, acusatorio, eh, ellos ya estaban, no solamente de ese momento, a lo mejor profesional o a lo mejor lo hicieron pues más visible, uh -huh. tal vez por sí, eh, eh, eh, siempre de ahí van a quitar, eh, nada más que esa vez lo regionalizaron porque por la necesidad de que había que proteger la parte regional de la población porque no solamente en una comunidad había un delito por ante, por personas de fuera entonces había... y, y porque, vamos, vamos, decían, por qué y buscar un hizo si, no, si no es indígena, si, no si, no, si no es de su, de su plan a pesar de que esto que, que el derecho positivo siempre conocemos que bueno, hay, hay límites como el del territorio, la guantilla, eh, no sé tantos más, no recuerdo ahorita. Eh, eh, pero sí existe eso que hay que comprender y ahora porque el el el, el, el, el, el, el no de la chica no. de otra zona en cualquier donde incluso tiene una condicionalidad no. y, y todo eso eh, me, me, se está contemplando y, y créanme créanme que eh, la, la persona que está allá siendo buscada le conviene el sistema la policía pública porque es más flexible, es más humano, es, más, este, es, es restaurativo, y además es educativo ¿no? una de reeducación también. porque en eh, el, el sistema de estamos se pues, más este, a, a los posibilidad, se aplica en el sistema penitenciario pero no realmente la persona no se reeduca, no sale otra vez, vuelve a un técnico delito y hay otra vez a cosa que no sucede en las comunidades indígenas eh, en, en, en esta en, hablando de, de Guerrero eh, de hecho la, la influencia del derecho positivo es muy fuerte que las comunidades indígenas las la autoridades la autoridad ya hablan directamente de que va a aplicar la ley estatal pues, la ley local, la, la, la ley local en fin, y, y, y lo, lo va eh, haciendo de algún lado eh, su topo interno ¿Por qué? Porque se lo tienen muy perseguida. Eh, Alguien no está conforme, se va con el Ministro de Público, o se va con el juez, se va con... Pienso, Alguien que a un que le hagan de categoría superior. Entonces, lo que, que no está entendiendo, apenas comiendo a entender, es que existen varios sistemas jurídicos en México. Sí, ¿no? sí exactamente. exactamente. Cuando estudiamos Derecho Indígena, en las escuelas y las facultades, muchas veces se, se estudia cuando se hace el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas que está establecido en la constitución y en los tratados internacionales que eso es una parte, pero otra parte sería estudiar los derechos indígenas como los diferentes sistemas normativos que existen, tendremos en ese sentido que estudiar cada sistema normativo este, pues, que existe en México ¿no? estaríamos estudiando el pluralismo jurídico en efecto, eh, compañero Sí, este, miren, nada más mi pregunta, bueno, este un comentario sí, nada más, es eh, que es la realidad de pues de lo que estamos hablando de los derechos humanos. Hace 10, 12 años, este, uno de los muchachos salió, bueno, con amigos, lo saltaron en la gasolinería de Xochimilco, lo golpearon, lo dejaron como santo Cristo todo golpeado, lo fueron a tirar en un barranco en San Pedro, a Topa, por ahí, lo, lo exhibió un señor, lo llevó hasta la casa, le dijo, pues ya sin ropa, sin nada. Fuimos a levantar la denuncia a la delegación de la alcaldía de Xochimilco, Cuál es la sorpresa que él dijo que le habían golpeado pues, varias personas, le dijeron cuántas, él dijo tres, él dijo cuatro, entonces por un número, ahí le dicen que se está con, este, contradiciendo. Ajá. Entonces, él llegamos a este, así cuando nos vimos que todo golpeado, este pues lo había el médico legista pero ahí los policías lo agarraron y todavía lo esposaron en la silla y pues mi esposo le dijo bueno, ¿por qué lo esposan tanto de los pies como de las manos ¿y qué dice? para que no vaya a salir para que no se vaya a escapar, para que no corra ¿cómo se va a salir si no podía ni caminar? porque la pierna la tenía pues estaba muy hinchada, los brazos, la cara este entonces pues de ahí nos dijeron que si queríamos un médico un, un abogado de ahí de la alcaldía se contrató una abogada ahora sí, ella vive en la en este en la alcaldía de Milpanta ¿qué es lo que hizo esa abogada? nada más sacó dinero, más dinero que voy a ir a ver al juez que vamos a abogado eso tardó como dos años al final de ese cuento le digo a mi esposo le digo ¿qué pasó? todavía hace dos años le dije, fue con la abogada porque sabemos su domicilio le digo, vete a ver a la abogada para que te dé la resolución de este muchacho no, dijo, no bueno, es este, me dice ya fui, pero que ya perdió la documentación y hasta la fecha mi muchacho no puede conseguir trabajo, nada porque está fichado. Y a final de cuentas, sin nevelar ni nada, lo golpearon, lo agredieron, fue víctima y, y pues no más nada y no consigue trabajo porque está fichado. Esa es nada más, entre comillas, pues para, ser, para hacer la relación este. Sí con lo que nos dice la compañera eh, y, y con la comunitaria, ese es uno de los, sí. todo lo, lo, lo que menciona la compañera son los argumentos sí. que mencionan al interior de las comunidades eh, de, de, de, que forman parte del sistema de seguridad, justicia y resolución comunitaria, por lo cual no quieren nada con las autoridades ni con los sí. sí. Por otro lado, la recomendación sería acudir a, a la Comisión de Derechos sí. la la de Humanos del Testamento Federal sí. para sí. que... Hicieron una investigación en relación al caso de su hijo. Sí, lo que pasa es de que hay veces que vamos, ya no se quiere mover nada porque es pura sacadera de dinero, abogados y al final de cuentas la abogada, es más, su cumpleaños es en agosto, Santa Rosa, mi esposo ha ido, él tiene un teclado, él va a tocar y pues ahora sí, sí, pago, por, ahora sí para que le entregue, para que resuelva el problema. Ya tiene como cuatro años que pues ya desaparece la abogada, la abogada. ella es de Milpanta. Y que no hizo nada y que no tiene los papeles, que ya los extravió, y al final después puede así que no hay nada. Nada más es mi comentario que mi comentario que es de este, la.